Tomarlo con calma, eso te Mano, bueno, soy triste. Amigos, es ¿qué piensas del amor? El amor. Julián Marín Escucha el sentimiento. El amor es lo más lindo que hay en este. Lleva al cielo solo en un segundo, te hace hablar con Dios. El amor te hace soñar y bajar las estrellas, compone el verso sin ser Porque no